Hola familia, un, dos, tres, ya, vámonos Bueno, pues estamos en el último capítulo de María Sonámbula Madre mía, ¿qué es esto? Bueno, pues ¿acordáis primer capítulo que María se despertó Sonámbula y en la puerta de la casa desapareció? ¿Acordáis? ¿Que no la encontramos? Que se la llevó el de la máscara raro Que no sabíamos en principio que se la había llevado, ¿no? Luego en el segundo vimos la máscara en la piscina que se la había llevado el hombre de la cara blanca creo que bueno de tanto correr se le cayó y ahí la dejó no sé si era para una pista ¿no? Oh, no sé. o para su Pero no no, ponía no, nada. no sabemos solamente sabemos que la encontramos que la encontramos en la piscina vale pues vamos a grabar el tercer capítulo espero que os guste y creéis que la encontraremos no encontraremos maría no sé yo no. ¿eh? Mm. Vamos a ver si la encontramos y dónde la encontramos, porque este capítulo se ha puesto un poco serio Bueno ¿eh? Pedro, pues nada hijo, Estamos, mientras viene la policía, nos viene, nos dan más noticias o no Nosotros vamos a ir buscando por cada rincón de la casa, para que no. esté metida en algún rincón Y no la encontremos y el hombre esté por aquí y no lo veamos Entonces vamos a coger, vamos a pasarnos dentro, nos vamos a echar un café para estar bien espabilado y, y vamos a buscarla porque mira que si está aquí y no la hemos buscado en el sitio correcto, en el sitio adecuado. Bueno chicos, como hemos dicho, lo que sí que lo que sí estamos os queremos pedir es que nos ayudéis, nos ayudéis sí. porque vaya que nosotros estemos por hablando ejemplo, o estemos sí. grabando o algo y no nos demos cuenta, si yo? sale por detrás, sí. no, no, chilláis, por ahí, por ahí, ay, por, por ahí. ahí. Y por sí, favor, ay, si, aparece, si aparece, si aparece, decínlo. Vale, Decínolo, eh. muy importante, eh. Pues que vamos... es mi hermana. Y estamos muy asustados, porque es muy pequeña Y no sabemos quién se la ha llevado Ni qué le va a hacer, ni nada de nada ah, Cariño, toma el café, eh, la leche, rápido Venga Ay, sí. Échate un me vasito de leche boca. No, estamos con los nervios fatales, ¿eh? Qué susto ¿Qué ha desaparecido? Es que esto es muy raro, Pedro, es muy raro, muy raro Muy raro Bueno, chicos, pues vamos a empezar a buscar Y de verdad, si lo veis por algún sitio Decídnoslo, ¿eh? Decídnoslo porque es que yo... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Uy, qué susto. Pero no, no se ve que es nada. ¿eh? Bueno, Pedro, hijo, pues vamos, ¿no tenemos otra? Vamos a buscarla, ¿vale? Bueno, chicos, os lo vuelvo a repetir. Sí que soy muy cansina. Si lo veis por algún sitio, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué Si lo veis por algún sitio, decídnoslo. Ahí no hay nada. Ahora vamos a salir fuera y vamos a dar una vuelta así por todo A ver si lo encontramos, ¿vale? La por los armarios y todo Venga, vamos, vamos, veniros con nosotros Vamos a ver si lo vemos por aquí A ver si hay algo por aquí A ver, Pedro, ahora que se ve ¿Tú ves algo por algún lado? Uy, eso... Chicos, ¿qué decís? Hay algo por algún lado. Uy, mira los perros aquí. Está. Los perros vienen asustados, ¿eh? Uy, mira cómo vienen los perros. Uh. Mira la habitación de María. Se ve como ¡Ah! ¡Hala! ¿Está ahí? ¡Está ahí! ahí? ¡Chicos, lo veis! A ver, a ver. No vamos a bueno. nada. A ver si eh, ah. algo peligroso. Lleva algún arma. ¡Ay, sabes lo que vamos a coger! Ahora verás, chicos. Venid veniros con nosotros que ahora verás lo que vamos a coger. ¡Curre, Pedro, bien! ¡Vamos a coger una Ella, cosa. ¡Una pescata! Que... No, ahora verás. ¡Curre, <risa> corre! corre. Madre mía, mira chicos, cara de lo que vamos a coger. Yo no que coger, papá, que la otra siempre en la feliz Mira, no lo vea. a Coge eso. Esta a ver, señala que, que lo vea. Bueno, Pedro, ¿te da miedo subir arriba? Pff, un poquito. A mí me da un poco de respeto. Coge va a caer. la porra, eh. Coge la. Porra. La esa, venga, vamos. Un ¿Vamos salpazo. Venga, bueno, bueno chicos, vamos a subir a ver. Pedro, me da, me da un susto. ¿A quién te da miedo? Un poquito. Venga, Venga. Ama, bueno, vaya, vamos Bueno, llevamos el bote Vale, vale, espérate Pedro Espérate, parece que no se mueve Está quieto como una astuato Pedro, qué susto vale, Vamos a Yo soy un valiente, Tengo un músculo fortísimo, le meto meto botán Y lo reviento Y hay de problema ¿no? Qué cagón eres Deja que lo revienta Tócalo A ver No se mueve <risa> Está, está quieto ¡Odiós! ¡Odiós! Bueno chicos, madre mía, qué susto, lo hemos esquivado, yo no sé para dónde ha tirado, nosotros bueno, nos hemos quedado aquí sí. y ya no se ve, no se por ningún sitio. Que yo en que ha la susto. valla, ¿eh? Mamá, mira, está allí, está allí, mira mamá, mira, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí corre. Uy, voy a por ahí, voy a por ahí. Voy. <ríe> que se la lleva mamá, que se la lleva, ¡Oh! que se la lleva. Pero ve, mira, mira ¿Lo ve allí? ¿Ve la luz? sí, sí. Míralo, vamos corriendo Llama a la no, policía no, no. ¿No? ¿Por qué? No, no Mi hermana, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiene un mal sueño que piensa que el sueño que te lleva un jaque, madre mía. Ay, Pedro, no inventes. No inventes, me he tirado un mickey, estoy contento. Ay, ay.